¡Hey! ¡Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué hueta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y son los 10 mejores lugares para visitar en Barcelona si estás próximo a visitar esta hermosa ciudad. Si ese es el caso, toma boli y papel o abre un bloc de nota en tu celular y apunta a estos lugares que son geniales y no te vas a arrepentir. 100% recomendados, así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Si te preguntan, diles que Isaac te lo contó, pero a mí me lo contó. En la posición número 10 tenemos a El Arco del Triunfo. Construido en 1888, es un monumento hermoso que se puede ver a una larga distancia debido a sus 30 metros de altura, pero nada se compara con la belleza que se puede apreciar al verlo de cerca y deleitarse con los detalles entre sus ladrillos de origen árabe es fácil llegar a este monumento de distintas formas en metro, bicicleta o incluso a pie a través del bello parque de la Ciudadela totalmente recomendado visitar este parque y por consiguiente el arco del triunfo y así visitarás dos excelentes lugares al mismo tiempo ahora es el turno de la playa La Barceloneta en el puesto número 9 en realidad son un conjunto de cuatro playas ubicadas en el barrio La Barceloneta estas playas son Playa de San Sebastián, Playa San Miquel Playa La Barceloneta y Playa del Somorostro. Hablamos de unas de las playas urbanas más famosas en España y unas de las más antiguas de la ciudad. Es habitual encontrar en ellas variedades de equipamiento deportivo y de ocio, entre las que destacan varias canchas de voleibol, zonas para hacer gimnasia, áreas de juegos infantiles y muchas opciones para practicar deportes acuáticos. Es totalmente recomendable también recorrer el paseo marítimo que bordea todas estas playas que representan unos 5 kilómetros de costa aproximadamente, donde podrás recorrer cada una de las playas hasta el puerto olímpico mientras aprecias las bellas vistas de la costa y de la vida animada de la ciudad. En la posición número 8 encontramos el mercado de la boquería se trata de uno de los mercados más conocidos y visitados de la ciudad ubicado en el famoso paseo las ramblas cuenta con 2.500 metros cuadrados y más de 300 puestos de venta donde se ofrece gran variedad de todos los tipos de productos típicos de la gastronomía de barcelona este mercado fue inaugurado en su actual ubicación en 1840 aunque funcionaba desde el siglo 13 como mercado al aire libre bastante cerca de su ubicación actual este hecho lo posiciona como uno de los mercados activos más antiguos del mundo medios de comunicación importantes como cnn lo han destacado incluso como uno de los 10 mejores mercados del mundo gracias a su imponente arquitectura entre otras muchas cualidades lo convierten en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad constituye un punto de referencia y encuentro para locales y turistas para disfrutar de una interesante fusión de sabores y colores ya estamos en la séptima posición y ahora hablaremos del barrio de Montjuic y de sus encantos que lo colocan entre las maravillas de la ciudad de Barcelona. Se encuentra ubicado sobre una colina llamada Montaña de Montjuic y constituye un excelente mirador para observar la ciudad desde la altura. Aquí se encuentra el castillo de Montjuic, ya que en el pasado esta montaña se utilizaba como puesto militar de vigilancia. Este fue construido en el siglo XVII y ha sido escenario de numerosos episodios bélicos en Barcelona se puede visitar en la actualidad y disfrutar de su interior. En este barrio también podemos encontrar el Palacio Nacional de Barcelona con arquitectura de estilo renacentista construido entre 1926 y 1929. En la actualidad podemos encontrar en su interior el Museo Nacional de Cataluña. Posee una gran colección de arte a lo largo de bellos salones. Monjuic cuenta con otros varios sitios de interés como son el teatro griego con sus hermosos jardines, la anilla olímpica que fuera epicentro de los Juegos Olímpicos en 1992 el pueblo español con sus bellezas o el jardín botánico de Barcelona con más de 2000 especies de plantas y dejamos para el final una de sus principales atracciones hablamos de la fuente mágica de Montjuïc situada entre el palacio nacional de Barcelona y la plaza de España en ella podemos disfrutar de un espectáculo de agua y luces que en la actualidad y tras más de 80 años sigue maravillando a sus visitantes en el sexto escaño hablaremos de los principales museos de la ciudad Barcelona cuenta con una gran variedad de museos que merecen la pena visitar. Entre ellos podemos encontrar el Museo Picasso, donde veremos la mayor colección de obras de este gran pintor malagueño con más de 3.500 obras. El Museo Nacional de Arte de Cataluña, del cual ya hablamos anteriormente. La Fundación Joan Miró, donde se exhiben más de 14.000 piezas, entre las cuales se encuentran esculturas, dibujos y pinturas del artista mencionado. Otros museos interesantes son el Museo Europeo de Arte Moderno, el Museo Plaza del Rey, Museo del Modernismo y el Museo de Cera. En el quinto lugar tenemos al Camp Nou. Este estadio es la sede del Football Club Barcelona desde el año 1957 y gracias a los títulos ganados por el equipo se ha convertido en uno de los lugares más visitados de la ciudad. Es el estadio con más capacidad en Europa y uno de los más grandes del mundo. Al visitarlo puedes contratar la Camp Nou Experience donde podrás recorrer el estadio e ingresar a los vestuarios y hacer el mismo recorrido de los jugadores hasta llegar al terreno de juego. También recorrerás el banquillo, las butacas presidenciales y la sala de prensa mientras la audioguía narra las mayores hazañas del equipo y la historia del estadio. Antes de acabar visitarás el Museo del Fútbol Club Barcelona donde conocerás la historia del club a través de recuerdos y fotografías, además de poder apreciar los trofeos y objetos personales de grandes leyendas del club. Una visita obligada si eres fan del fútbol. Te dejaré un link en la descripción para adquirir una visita guiada por el Camp Nou. En la cuarta posición tenemos a la Casa Batlló, situada en el corazón de la ciudad y se trata de uno de los edificios más pintorescos de Barcelona el mismo está considerado como uno de los edificios más originales del mundo fue construido entre 1904 y 1906 por Gaudi a encargo del acaudalado Joseph Batlló. pero lo interesante no acaba en su fachada sino que apenas comienza siguiendo con su fantástico interior acompañado del audio guía que llevará a los visitantes a disfrutar y descubrir las bellas creaciones de Gaudi ya en su interior entre los principales atractivos podemos encontrar el patio de luces o la azotea con sus míticas chimeneas en la tercera posición encontramos a las ramblas una de las principales avenidas de la ciudad la cual conecta la plaza de cataluña con el antiguo puerto de la ciudad al pasear por esta gran arteria de 1.3 kilómetros podrás disfrutar de coloridos puestos de flores gran cantidad de artistas callejeros y gran variedad de terrazas donde podrás sentarte y saborear la deliciosa gastronomía española. En esta gran avenida también encontrarás el Mosaico de Miró, la fuente de canaletas, la cual es famosa por ser el lugar donde se reúnen para celebrar los aficionados del fútbol club Barcelona. Se cuenta como leyenda urbana que quienes beban de su agua volverán a visitar la ciudad. Deberías animarte y probar su veracidad. En las Ramblas también vale la pena visitar el Palacio Güell, la cual es otra de las espectaculares obras modernistas de Gaudí en la ciudad. Al recorrer su interior quedarás fascinado con sus colores y bellos rincones llenos de una atmósfera mágica. Ya estamos en el segundo escaño y encontramos a el Parque Güell. Un enorme jardín con peculiares diseños y elementos arquitectónicos realizados por el gran arquitecto Antonio Gaudi. Este maravilloso parque de 17 hectáreas debe su nombre a Eusebi Güell, un empresario apasionado por las impresionantes obras de Gaudi. El parque fue inaugurado en 1922 y desde entonces se ha convertido en uno de los lugares más visitados en Barcelona gracias a sus peculiares monumentos, figuras de animales, columnas con aspecto de árboles y formas geométricas. Gran parte del parque está decorado con trocitos de cerámica de diferentes colores que forman mosaicos, lo que hace del parque un lugar muy colorido y bello de apreciar. La zona más famosa del parque es la escalinata del dragón, una gran escalera con una fuente y una escultura de un dragón. Hace unos años el acceso al parque dejó de ser gratuito y está restringido a 400 personas cada media hora, por lo que es habitual que se formen grandes colas. Puedes evitarla contratando una visita guiada. Te dejaré un enlace en la descripción. Y ya estamos en la primera posición y no podría ser otra que la Sagrada Familia, una espectacular basílica de estilo neogótico, la cual es visitada diariamente por miles de turistas para deleitarse de esta maravillosa obra inacabada. Su construcción comenzó en 1882 y un año después el proyecto fue puesto en manos de Gaudí, quien cambió el diseño por completo diseñando un templo innovador que iba a estar compuesto por 18 torres, aunque solo le dio tiempo a crear una de ellas antes de su muerte en 1926. En la actualidad, gracias a los planos que se conservan, su sueño va tomando forma poco a poco, gracias al trabajo de otros artistas y al dinero obtenido a partir de las visitas y las donaciones. Con tu visita ayudarás a finalizar esta maravillosa basílica, una razón más para visitarla y sentirte parte de su historia. Ya se han construido 8 de las 18 torres diseñadas por Gaudí, quien decidió que 12 de ellas fueran dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a María y otra a Jesús. Cada una de estas torres contará con una diferente altura en función de la jerarquía religiosa. En la actualidad se puede acceder a la parte superior de alguna de las torres desde donde se puede apreciar una vista panorámica de toda la ciudad. El ingreso a la Sagrada Familia tiene un costo de 30 dólares. Para visitarla y evitar largas filas, te recomendamos reservar la entrada online con anterioridad. En la descripción te dejaremos un link. Y esto es todo por hoy amigos, espero que les haya gustado mucho este video y en ese caso apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para recibir las notificaciones y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto, sobre todo si hay algún lugar que no mencioné al cual ustedes visitaron y que es 100% recomendable. Así que nos vemos próximamente en otro video y hasta la vista.